¿Está usted de acuerdo con la eliminación del estado de emergencia y el toque de queda en el país? ¿Está usted de acuerdo con la eliminación del estado de emergencia y el toque de queda en el país? Háganos el feedback. El feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le leeremos su comentario o su respuesta a nuestra pregunta del día. Así que... Vamos a ver lo que ustedes nos dicen en el camino acerca de esta pregunta del día de hoy. Muy bien. A partir de este lunes, el gobierno quitará el toque de queda en todo el país. El gobierno dominicano informó que no solicitará al Congreso Nacional la extensión del estado de emergencia vigente, que vence el lunes 11 de octubre. En horas de la noche de ayer miércoles venció el plazo para solicitar una nueva extensión del estado de emergencia que concluye este lunes 11 del presente mes. La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien indicó que se tomarán medidas alternativas en virtud de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, atendiendo al avance que ha tenido en el país el Plan Nacional de Vacunación. En consecuencia...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 la eliminación del toque de queda y las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión en todo el territorio nacional. Así es que esa es la información. Ya no habrá estado de emergencia a partir del lunes, ni habrá toque de queda. Vamos a ver, Carolina. Bueno, debemos de recordar que en el momento en que inicia o que presenta el gobierno este plan de desescalada, en unas tres fases, que esta es, se entendía que, es, que ya era en la parte final de quitar eh, o no solicitar más estado de emergencia. ¿Qué implicaciones tiene ya que no haya un estado de emergencia para los ciudadanos? Un aspecto que destacó eh, el gobierno en esta información es que se mantiene el uso de las mascarillas y el protocolo donde se esté llevando, ¿verdad? Porque hay gente ya que ha dejado de lado eh, este cumplimiento de normas que para cuidarnos de manera individual pero el uso de la mascarilla se mantiene, el distanciamiento en las instituciones, mantener el mismo comportamiento de cuidado para que la propagación pues no sea mucho mayor. Estar pendiente y de alguna forma pude leer entre líneas que ante posibles rebrotes pueden eh, indiscutiblemente tomarse medidas restrictivas. El tema del horario del toque de queda, que era una de las cosas que a la gente le preocupaba muchísimo, no tanto así un estado de emergencia para el gobierno de manera directa porque ya casi se podían desplazar de manera normal y, y no así les preocupaba tanto las implicaciones que tenía el estado de emergencia y todas las libertades que tiene el gobierno cuando está en estos estados de excepción. Ante todo esto vamos a ver a partir del lunes el comportamiento de la población, eh, si entienden o piensan que porque se quite el toque de queda y el estado de emergencia se acabó el COVID, cosa que sabemos que no es, eh, otro de los aspectos que debemos de destacar de esta información es lo que tiene que ver con eh, las fases o el porcentaje de vacunación en el país. Se entendía que llegara a un puntaje importante, podríamos decir un 60, un 70%, que era lo que el gobierno esperaba para quitar ya en una fase final el estado de emergencia y el toque de queda. Según ellos, se ha cumplido con la primera y la segunda dosis. Hasta ahora, solo tres provincias han cumplido con el porcentaje del 70%, que ah. es el distrito la Altagracia, y no recuerdo si ya, hay otro, otro pueblo, son tres eh, pueblos. San Francisco de Macorís no ha cumplido ese porcentaje de vacunación. Señores, nosotros debemos de exhortarle a la población que se vacune, cumpla con su compromiso ciudadano, cumpla con su salud, vamos a terminar de esto. No es posible que si usted se puso una, una primera dosis, no vaya a ponerse la segunda, o peor aunque no se haya puesto ninguna. O sea, es un problema, es un problema social, es un problema de todos, que si usted no pone su granito, si usted no hace su, su eh, o no cumple con su responsabilidad individual, difícilmente saldremos de esto. El discurso es el siguiente, el COVID sí mata, la vacuna no te mata, la vacuna no te va a matar, el COVID sí. Y no solo que, que te puede causar situaciones muy serias, que los contagios se disminuyen o el impacto es mucho menor Oye, cuando estamos todos vacunados. Yo tengo un amigo que no se ha vacunado y él me dice, yo yo pienso que él es de los antivacunas. Uh -huh. ¿sí? Toda esa teoría. Uh -huh. Los otros días se sinceró conmigo y le dice, yo me tengo terror a la saco No, esos son sinvergüenzas que se Yo le tengo terror, yo desde que veo una aguja salgo corriendo, yo no puedo vacunarme y no hay bebida. No, no, porque trate de ese pánico o sea, A nivel psicológico que hay gente, Lo que te quiero decir es mm. que hay gente que tiene diversas motivaciones para. Sí, no. sí, pero entonces el resultado final Es que lamentablemente si él se enferma Esperemos que no, le genera gastos millonarios Al gobierno al Estado le genera un problema a su familia y por ende a la sociedad. Entonces, es de la única forma que nosotros podamos llegar a un punto de, de relajación real, de tranquilidad, señores, es cuando haya un nivel de vacunación en un 90%, vamos a dejar ese 10% a los religiosos, a los cristianos y, y a los antivacunas, con todas sus teorías eh, conspirativas y demás. Lo cierto es que si te vacunas, tu porcentaje de mortalidad disminuye, Muchísimo. Bien. Entonces, por Dios, vamos a empoderarnos con este tema. Si usted conoce a alguien que no lo ha hecho, pues motívelo para salir de Bien. este tema. Eh, gracias, Carolina. Ayer ya. Bien. Hablar de toque de queda. Muchachos, ¿ustedes estaban sintiendo el toque de queda? Nadie estaba sintiendo el toque de queda en ninguna parte del país. ¿Saben por qué? Porque normalmente aquí los negocios, discotecas y demás, cierran si en cuando no había pandemia, a las 2 de la mañana, el coba se tiraba y cerraba todo. Y de ahí la gente cogía para su casa. O quizá para un, para un... Pero aquí nadie estaba persiguiendo el toque de queda. Yo salí ayer a las 4 de la mañana de mi casa. A las 4 de la mañana y se supone que el toque de queda es a las 5. Nadie me paró. ¿Saben por qué? Porque nadie le estaba dando seguimiento a eso ya. Ya la policía estaba harta de eso no había forma o sea, aquí no hay, eh, eh, o alguien puede decir que había un preso después eh, durante el, este tiempo porque lo encontraron en el, en el toque de queda no había nadie preso o sea el toque de queda ya era una ficción eso no existía eh, lo que sí es saludar lo del retiro del estado de emergencia que me parece a mí que es una forma de tranquilizar al pueblo una medida que para el para que el pueblo se tranquilice un poco con relación a todo lo que está pasando en la República Dominicana la muerte de la arquitecta eh, eh, Leslie que parecería ser que es el único hecho que ha ocurrido en la República Dominicana algo penoso eh, la reforma fiscal que viene zumbando ¿m? está a la vuelta de la esquina la reforma fiscal y además los apagones y además el aumento de la tarifa eléctrica que también viene zumbando por ahí y zumbando también eh, viene los aumentos de los combustibles que lo tenían aguantado, lo tenían aguantado pero ya no hay forma de hacerlo y que evidentemente va a comenzar a subir, no sé si la próxima semana o el próximo, pero no hay forma de aguantar el precio de los combustibles y por tanto todo va para arriba señores, así que eh, más que prestarle atención a esto, a eso, que no tiene importancia porque aquí no había toque de queda ya, en ninguna parte había toque de queda, no es cierto, lo que se ve era un estado de emergencia verdad que le permitía al gobierno hacer compras eh, sin, sin, sin todo el protocolo de la ley 340, pero el toque de queda eso no existía. El toque de queda no existía. Eso es una mentira. Por eso la gente estaba tan tranquila ya. Porque la gente realmente. La gente, mira, a diferencia de lo que tú dices, la gente como que se fue acostumbrando. Pienso a, que fue eso. A, a llegar, a llegar a temprano hora. a su casa. Claro, hubo gente que andaba deshora de la noche. Pero yo te lo digo, yo lo mido, porque, por ejemplo, donde yo vivo, que uh -huh. es una de las calle, avenida más concurrida de Macorís, que es la avenida de los Mártires. Sí. Yo sentía que después de las 10... Ya la diez, gente de la temprano gente en su casa. Bajaba muchísimo el tránsito, que anteriormente no, no era así. Eso era, carros van y vienen. Eh, eh, todo. Parece ser que hubo como una especie de acostumbrarse, tú ves? aunque muchos andaban, como tú dices, a deshora. A ok, pesar de pero una pregunta. <ríe> Porque es que... ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de tú cerrar el negocio ya, ¿verdad? a las 11? El negocio que estaba lleno de gente, desde 7 o de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿cuál es el objetivo tuyo de cerrarlo a las 11? Cuando la misma gente que estaba, no cabía más gente. Eh, voy a mencionar una discoteca, eh, a RUF. En RUF no cabía una gente más. En cada vez que había fiesta no cabía una gente más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, tú vas a decir, bueno, si tú duras 15 minutos más te vas a contagiar. Si duras 15 minutos menos te vas a contagiar. O sea, es lo mismo. Eh, en, aquí, en el negocio de la libertad, eh, el bravo que se llama, ¿verdad? Ahí cuando hacen, no cabe una gente más. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si como quiera la gente se va a juntar desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, el mismo paquete de gente que se podía juntar hasta las 5 de la mañana, el objetivo no se logra. O sea, la esencia de lo que tú buscas, que es mantener el distanciamiento, no se logra. Y lo que, sí, y lo que sale la entonces eh, dice, dice Israel que lo que salen a las 11 se llevan para los locales, que todo el mundo sabe que se mantienen abiertos todo el tiempo, es decir, los moteles y las cabañas, y ahí siguen ahí siguen las rumbas, ¿verdad? Entonces, esto del es toque de queda, hablarlo hoy ya para mí no tiene ningún tipo de importancia, porque fíjense ustedes que los negocios supuestamente cerraban a las 11 y te permitían a ti la libertad de tránsito hasta la 1 de la mañana. Hasta la una de la mañana, pero en tiempo normal, los negocios cierran a las dos de la mañana. Cierran a las la dos de la mañana. ¿Qué va a pasar? Ciertamente ya la gente se acostumbró a no salir tanto en, en, en la noche, eh, además de que hay, no, no hay tanto dinero en la calle, no, no hay tanto dinero eh, eh, para que todo el mundo salga. Y además, una, una, una gran parte de la sociedad está más restringida. Ya se acostumbró un poco a lo que es estar eh, básicamente en su casa en horarios de la noche. Bueno. Lo cierto aquí es que el toque de queda, ya no hay más toque de queda. ¿Qué, qué, qué toca ahora? Toca de alguna manera que la gente cree conciencia de la realidad que la que nosotros nos encontramos y el hecho de que hay que continuar con los protocolos, el distanciamiento social, el asunto de la mascarilla, el asunto de si usted ve que un negocio usted va a comprar algo y ve que hay mucha gente, espera un momentito, que se, se desahogue un poco... Eh, de ese tipo de cosas, pero eso es parte de la responsabilidad ciudadana, de la cual nosotros no somos, no somos muy virtuosos en eso. Lo que quiere decir que yo, aunque lo estoy diciendo aquí, no estoy más que hablando eh, pluma de burro, sí. porque en definitiva uno sabe que el, el dominicano... En plena pandemia no lo hacían, se veía uno desgastado. El dominicano sea. es un pueblo que está compuesto de gente que... Eh, entiende que su vida es rumba abierta para cocotuces y tamboras o sea es fiesta permanente y por eso ustedes ven que el desenfreno en todos los aspectos de la vida nacional se impone eh, se impone porque incluso aquí en medio del toque de queda, en medio del estado de emergencia, el propio gobierno estaba incentivando las fiestas y las, eh, porque estaba ofreciendo vacunas y te vamos a, a, a dar cosas que definitivamente eh, eh, eh, tenían que ver básicamente con, con, con un aquí se comentó y se criticó mucho eso entonces yo pienso yo pienso que definitivamente lo que hay es que tratar de eh, llegar hasta los que a los sensatos de siempre que son los que entienden la situación y dejar que aquellos que no lo ten, que no sean tan sensatos sigan su vida normal hay una cosa eh, sí hay que tratar de que todo el mundo se vacune porque eso reduce la letalidad del virus y aunque no eh, exactamente, aunque no el contagio, pero sí la letalidad. Y, por supuesto, usted no pone en riesgo a otra persona. Y eh, pienso que eso es básicamente por lo que hay que abogar. El Estado Dominicano, que ha estado dando dando tumbos con el asunto del coronavirus, ya va adelanta un paso, echa dos para atrás y así por el estilo, debiera de desarrollar un plan para esta nueva etapa en la que nos encontramos. En el sentido de establecer una serie de restricciones. Si usted no está vacunado, usted no va a poder hacer esto o va a poder hacer aquello. Eh, Muchos los, constitucionali los constitucionalistas dirán que es una violación a la constitución y que los derechos fundamentales, sobre todo si es derechos fundamentales que están de por medio, no se pueden limitar si no es por ley. Pero indudablemente que no hay un interés general que definitivamente tiene que imponerse por encima del interés particular. O establecer una ley, una ley del Estado Dominicano, no sé, no sé si se habrá aprobado la ley de vacunación, porque no, había una había. ley de vacunación. Eh, o incluirlo en esa una serie de restricciones para que sean legales. Pero indudablemente que en otros estados, en otros países, se está utilizando el tema de la no vacunación o de la vacunación para permitirte cosas que normalmente se hacían eh, de claro. manera común. Entonces, eso quizá puede ser una forma de presionar. La Ley General de Salud establece la vacunación obligatoria. Eh, claro, es una ley que está que está antes verdad de que existiera eh, el tribunal constitucional sanciones pe pero se, se, se reputa verdad eh, constitucional hasta que se demuestra lo contrario en la ley de salud y establece la vacunación obligatoria ahora ¿Entonces bien entonces no hay que crear una ley para eso claro que no como no hay una pues, como no hay que crear ley para nada aquí está todo regulado lo que pasa es que nada se cumple o se cumple no cuando me conviene Exacto, porque aquí, se hace una ley para que se cumpla la ley que no se está cumpliendo o, o cuando la ley bene me beneficia a mí nosotros. cuando la ley me perjudica a mí entonces yo la interpreto como yo quiero eso es lo que se da aquí eso es lo que se da aquí y, le, y, por ejemplo, cuando le afecta a Francis Rodríguez, que está tomando café ahora, entonces Francis dice, no, lo que pasa es que la ley no quiere decir eso, quiere decir otra cosa, porque ese es el problema. Aquí la interpretamos como queremos, por ejemplo... Pues, y si, ustedes si, los abogados son expertos claro, en eso, porque claro, ese es el papel de cl ustedes. Cl claro que sí. Entonces, ¿pero qué resulta? La ley es clara ¿m? y tiene un objetivo. ¿m? Entonces, con relación a, a esto, yo creo que... Eh, la vacuna, a quien protege es a la persona. Y yo voy a ser un poquito eh, eh, honesto con esta parte. Yo me vacuné, ¿verdad? Por mí y por la familia. No porque yo pudiera contagiar a nadie. Porque yo lo que creo es que cada quien tiene que protegerse a sí mismo. Es decir, que si Amado no, no por ejemplo, hubiese decidido no vacunarse, el problema te es te de Amado, el que tengo que estar protegido soy yo. Porque se supone, se supone que si nos vacunamos... El riesgo de muerte es mínimo y por tanto, aquel que no decida vacunarse, esa es su responsabilidad. El que tiene que estar vacunado es el que se, el que se quiere proteger. Mira cuál es el punto en que yo difiero cuando eh, planteamos eso, de que, ah, si usted, si usted quiere vacunarse, usted, es que cuando tú no te vacunas, tú, le, tú causas un problema social. No es Vacúnate un asunto tú. de que tú te mueres y te desapareciste en el aire, si fuera así, fueras perfecto, ah pero cuando necesitas un intensivo, cuando necesitas estar en un centro hospitalario, para generando eso, para, eh. miles y miles de gastos, pero entonces para okay, para eso debe el gobierno garantizar claro salud. ahora que sí, entonces es. y mi responsabilidad social, mi responsabilidad individual eh, ahí no, no vale, como yo como ciudadano de una nación, entonces es un tema que es difícil llegar a un acuerdo y, y está porque, todo el mundo de acuerdo porque aquí todo el mundo exige derechos pero nadie Exacto. quiere cumplir deberes, ah muy bonito el estado tiene que responderme, ah pero yo no quiero cumplir con, con mi deber porque un asunto religioso le tengo miedo a la inyección, no creo en la vacuna, no pero cuando te aquí, estés enfermo tengo que darte garantía de salud. Y yo no estoy pues, de acuerdo no, con eso. Que si usted no se quiso vacunar, entonces atiéndase usted por allá. ¿Sale? No le cobre impuestos. Cumpla con señores. su deber. Vamos, la con su no, deber. Vamos a quitarle no la mordaza al impuesto su deber. Cada vez que la persona va al supermercado. Y la responsabilidad y, individual, Yeryan, donde tú la Déjeme, dejas, pero le debo quitarle la mordaza Pero la, ¿y mordaza ¿y la responsabilidad a individual que pasa, me cuenta todo, todo Pero momento. qué ¿y la responsabilidad del ciudadano? Sí, vaya, no quiere. Francis. Déjeme Francis. quitarle la mordaza a France. Buenos días, France. Dale, France. amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día. France, ¿qué cosa conoce? Ayude a desenvolver en él, médico no se lo han recomendado. Porque tiene un problema de salud. Okay. Eh, atención, Frantejada. A, a Frantejada tú dices que no son los recomendados. Supongo Sus médicos. Que, por ejemplo, se contagia. Entonces, por, por la situación, el Estado no le va a responder. Es muy difícil. Pues eso son cosas totalmente diferentes, mi amor. Tú no puedes a comparar una no persona nada. que tiene una situación de salud a otro que no lo quiere hacer porque es un tema de creencia, de qué teoría. O sea, no podemos Pero comparar no los casos. No gente, son comparables. No todos los casos son comparables. Y además, un ciudadano es responsable que se esté cuidando en Mira, su casa, que no que está bebiendo ni anda por ahí el, contagiando gente. El temario, el temario de cumplimiento que pueda tener una sociedad con respecto a la ley. Tu parte de que la crisis se desata y el simple hecho de haberse pronunciado como pandemia obliga a los estados a tomar las medidas como tal, incluyendo que nosotros, para poder manejar la pandemia, lo primero que hicieron los estados, incluyendo el nuestro, fueron las declaratorias de excepcionalidad de estado de emergencia por un tema de salud. Automáticamente ahí se pierden ciertas libertades. Propias se pierden al, al, al hecho de que el presidente tiene poderes que no lo tiene en términos normales Especiales. y se hacen excepciones hasta en compra, en gastos y en medidas. Obviamente, <risa> que, obviamente que también en la interpretación Ay, del derecho por el Estado siempre hubo una confusión porque siempre dije que bastaba con que el Ministerio de Salud asumiera la ley de salud, las la medidas que entendiera pertinentes, y al lado de la, de la, del Ministerio de Salud debían de estar todas las instituciones que pudieran aplicar con rectitud las medidas respecto al ciudadano. Ciudadano en su casa, ciudadano no tránsito, ciudadano... Distanciamiento, ciudadano, mascarilla, ciudadano, esto, ciudadano, teteo, preso. ¿Se dan cuenta? Cuando tú haces una evaluación, obviamente que lo que dice Amado, que es un, un parecer que yo tengo desde siempre, desde que conozco la Constitución y la interpreto como tal, muchos nos gusta simplemente conocer nuestros grandes derechos, pero ninguno nos atrevemos a a detenernos, a pensar en nuestros grandes deberes. No es que yo ataque a la sociedad cuando hablo de la basura. No, es que yo ataco a un ciudadano, no a todos, que en vez de colocarla enfrente de su casa, él prefiere salir a su trabajo con su funda. A él, no le, a él no le pasa por la cabeza, a él no le molesta si le están recogiendo o no están recogiendo. Él sabe lo que va a hacer. Agarra su su maletín o lo que tenga que llevar para el trabajo y con él una funda. Y, y desaparece la funda de su casa. ¿Con la basura a dónde? En el vertedero improvisado, en una esquina, que también le afecta al barrio en general. La basura mía, que, que antes de irme para el trabajo la dejo ahí, no en mi casa. Ese no es un problema para ese individuo, porque su capacidad eh, cívica no lo lleva a él a tener un, una conducta que con esa mínima acción de preservar el barrio, mm. estaría resolviendo un problema hasta de del, la misma recogida de basura. Pero está prohibido por y ley ya, eso. Y si a eso tú le sumas un, suma una dosis de un compuesto vitamínico que se llama incapacidad del ayuntamiento de hacer lo que tiene que hacer, con más razón lo Tenemos hace. Eso es un conflicto. Sí. Pero, la, Pero la, bien, mira. la cuestión es, mire, a mí ninguno de ustedes me puede, me puede afectar con el COVID porque yo estoy vacunado. O sea, ¿qué es lo que yo quiero significar? Bueno, mamá, por ejemplo, sí. si Pedro, que se está lee. a mi derecha, eh, se contagió con COVID y él me contagia a mí por yo estar yo <susurra> vacunado, me protejo. Mira, yo sé que tengo que sabes lo que está pasando? Yo quiero ver a mi mamá un saludo a mi madre está Sánchez. A ella. No ha podido por el tema De, de, de la salud Ella tiene los, el, los, los Anticuerpos cuando se le hizo la prueba La última vez uh -huh. Porque ella le dio Gracias a Dios ya lo superó Pero está en riesgo Ahora pero eh, porque no, porque nosotros no se en vacuna. mi casa Hemos tenido unos uno, eh, Eventos de gripe yo no, puedo, yo no he ido a mi a Pero la mamá. pregunta, ¿tu mamá está vacunada o no está vacunada? No está vacunada. Aún. Pero, entonces, Por el asunto de que el médico le ha indicado que espere. Lo mismo que le ha pasado con Franco. Bueno, vamos no a la pregunta del día. Hay Señora, una contradicción con los médicos entonces. ¿Está yo no usted de acuerdo que... con la eliminación un que del no te estado te de emergencia es el y toque de, de queda en el país?